vengo a hablaros sobre inversión en bolsa, cómo iniciaros una inversión en bolsa. Y Yo voy a intentar que esta charla sea amena, que os guste y que, aunque no estéis interesados en principio por las finanzas, salgáis de aquí eh, con muchas ganas de empezar a invertir. ¿Vale? ¿Y qué os voy a explicar? Pues cómo invertir en la bolsa de valores. Pero primero nos vamos a remontar al siglo XVII. Y me diréis, ¿y por qué en el siglo XVII? Pues en el siglo XVII... En Holanda, Ámsterdam, un grupo de empresarios vio una oportunidad de irse a las Indias a por eh, especias y volver a Europa. ¿Vale? Las especias que ahora encontramos en cualquier supermercado y que nos parecen algo común de nuestro día a día, en aquel entonces eran un producto absolutamente de lujo. Un comerciante que era capaz de hacerse con especias en un sitio barato como era la India tenía la probabilidad de pues eso la posibilidad de ganar muchísimo dinero si iba a Europa a venderse a vender esas especias a la clase alta ¿No? Y ese grupo de empresarios vio que para hacer esta aventura necesitaba barcos. Barcos que tardan ahora mismo un barco tarda entre 3 y 5 años en ser construido y son enormes. En aquel entonces eran pequeñitos en comparación a los actuales, pero también tardaban unos tres años. Vosotros imaginaros lo caro que tendría que ser montar una expedición a las Indias. Tienes que comprar el. O sea, ir al armador, decirle, hazme muchos barcos, esperarte tres años, contratar a la tripulación, irte a las Indias, no saber si vas a llegar, ir allí, no saber si vas a poder comprar especias. Volver sin saber si vas a poder volver y vender las especias sin saber si vas a poder venderlas y mucho menos si vas a tener un beneficio. ¿Vale? Entonces, esto, que era una aventura muy arriesgada, es lo que promovió la existencia de las sociedades anónimas. ¿Alguno de vosotros sabéis lo que es una sociedad anónima? ¿Hay alumnos de Derecho aquí? ¿No? ¿No sabéis lo que es una sociedad anónima? Una sociedad anónima es una empresa, una empresa cuyos socios, los socios aportan un capital ¿vale? y esa sociedad adquiere una entidad jurídica propia. ¿Qué significa eso? Que es como si fuera una persona. Y el patrimonio de esa sociedad, que es lo que han aportado todos los socios de esa sociedad, es a lo único a lo que eh, se les puede reclamar a esa empresa. ¿Qué significa eso? Si ahora ustedes se montan en una sociedad, cada uno de ustedes pone mil quechales, imaginamos que aquí hay 100 personas, no sé cuántos no sé cuánto sois, esa sociedad tendrá un capital de 100.000 quechales. Y ustedes hacen operaciones comerciales con esos 100.000 quechales, invierten, desinvierten, compran productos, venden productos, lo que sea. Si ustedes contraen deudas con cualquier externo, ese externo solo podrá reclamarles el capital social que se ha aportado. Es decir, ese externo no podrá ir a por el capital personal de cada uno de los socios. Ustedes tienen el único riesgo que corren es el dinero que han aportado en esa sociedad. ¿Se entiende? No pueden ir a por ustedes, a no ser que sean unos empresarios penosos que, los hay, que ponen garantías personales en las deudas de las empresas. Para eso no se monte usted en una empresa. Para eso se si endeuda usted con el banco y ya está. Las empresas están para limitar el liability, la deuda. ¿Vale? Entonces... Los terceros solo pueden ir a por la empresa por el capital social de esa empresa. Entonces, este grupo de mercaderes, que se reunía por eso en el, siglo, en el siglo XV, es cuando empezaron, pero es en 1606 cuando se funda la primera empresa cotizada, y ahora voy a explicar lo que es cotizada, crean la compañía de las Indias, la compañía oriental de las Indias. ¿vale? Que es un grupo de mercaderes que pone un dinero para crear una sociedad, y esa sociedad es anónima. Y además... Es la primera. Antes había más sociedades. Las sociedades anónimas, sociedades limitadas son anteriores. Pero esta tenía una particularidad. Las acciones eran de libre circulación. ¿Eso qué significa? Que ustedes, eh, su empresa que ha montado con mil quechales cada una, esas acciones son vendibles. La mayoría de empresas, cuando se fundan, un socio no puede vender libremente sus acciones tiene que pedir permiso a los otros socios. Eso es una sociedad limitada, ¿verdad? una LLC, en, en, en términos in, en inglés. Una sociedad anónima ¿vale? es una sociedad en la que cada socio puede vender sus acciones cuando quiera. Pero aún así puede ser una sociedad privada, una sociedad privada no en el sentido de, de que es de personas privadas, sino una sociedad que no cotiza en la bolsa de valores. Cotizar en la bolsa de valores significa que esas acciones están disponibles en un ente regulado que se llama Bolsa de Valores. Esta foto que veis en la imagen, esta, eso es la primera Bolsa de Valores. Eso es la Plaza de la Bolsa de Valores de Ámsterdam. Ahí es donde los primeros mercaderes se reunieron para conformar, para crear esta sociedad anónima. Una sociedad anónima en la que iban a invertir un dinero ese dinero iba a ir destinado a comprar barcos, esos barcos iban a tardar unos años en estar disponibles, iba a tardar mucho tiempo, meses, en llegar a las Indias, iba a tardar mucho tiempo en comprar las especies y iba a tardar mucho tiempo en volver. Entonces, y aquí ya entendemos un poco el riesgo que hay al montar una empresa. Lo único que tiene seguro es la salida de caja que va a haber. Es decir, la compra de barcos, el pago a, a la tripulación el pago por las especias y la vuelta. Eso es lo único que tiene seguro. No tiene seguro el retorno. ¿Vale? Entonces, estamos ya entrando en conceptos como el concepto de riesgo. Por ejemplo, ¿qué puede ser una inversión sin riesgo? Y lo pongo así como entre paréntesis, sin riesgo. Que el banco te diga, mira, tengo un depósito que te doy un 2% anual. Eso, supuestamente, sin riesgo. Supuestamente. El banco puede quebrar... Y ha tenido mucho riesgo, ¿vale? O las letras del Tesoro Americano, es decir, prestarle dinero al gobierno americano te dan un 4% al año. Eso supuestamente sin riesgo. Pero si yo vengo con una idea de inversión, les presentaré aquí una idea de inversión, oigan, eh, tengo una idea de inversión, vamos a comprarnos un barco de mercancías, vamos a comprar aguacate guatemalteco y, y vamos a, a comerciar con Estados Unidos. Eso tiene riesgo, ¿No? Tenemos que comprar el barco, el astillero tardará tres años en, en, en tener el barco, tenemos que pagar la tripulación, tenemos que comprar el aguacate, tenemos que llevarlo a Estados Unidos, tenemos que volver. ¿Tiene riesgo? No sabéis eh, el outcome. ¿Sabéis que va a salir dinero? ¿Qué dinero? El dinero de los accionistas. El dinero que todos ustedes han puesto para constituir la empresa. Hasta ahí estamos todos, ¿no? Invertir en empresas es una inversión de riesgo. ¿Pero por qué la gente, si es riesgoso y se puede perder todo el dinero, ¿por qué la gente invierte en empresas? ¿Por qué la, la, porque los empresarios montan empresas? High risk, high reward. ¿no? ¿Por qué? Porque crees, estos mercaderes pensaron en su momento que si adquirían barcos, eh, pagaban a la tripulación, se iban a las Indias, compraban especias, iban a volver y las iban a Bandera a un precio más caro. ¿vale? Porque las especies allí eran muy baratas y muy comunes, en Europa no. ¿Vale? Y, y esperaban tener un beneficio. ¿Y qué pasa con los accionistas? Si aquí sois 100 personas y habéis puesto 1.000 quechales cada uno, la, la, el capital social de la empresa son 100.000 quechales, ¿vale? imaginaros que habéis hecho la primera operación y dentro de 5 años esos 100.000 quechales se han convertido en 500.000 quechales. Porque habéis sido capaces de comprar el barco, pagar la tripulación, ir, volver y tener un beneficio. Y ahora hay 500.000 quechales. Cada uno de vosotros tiene derecho a una centésima parte de esos beneficios. Porque si, cada, si hay 100 accionistas que han puesto 1.000 quechales cada uno, el beneficio que haya tenido la empresa, que es de medio millón de quechales, cada uno de vosotros tiene el derecho a una centésima parte de esos beneficios. El accionista, en una sociedad anónima, tiene derecho de voto y económico. Y funciona como un sistema democrático. La diferencia es que no es un accionista un voto. Dependiendo de, de, la capa, de la cantidad de acciones que tengan ustedes con respecto al total, ustedes tienen esa capacidad de voto y esos derechos económicos. ¿Vale? Si dentro del aula hay 100 personas que invierten mil quechales, pero hay una persona que invierte 100.000 quechales, el capital social serán 200.000 quechales y esa persona que ha invertido 100.000 quechales tendrá el 50%. Es decir, tendrá el 50% de los votos y el 50% de los derechos económicos. Hasta ahí se entiende. ¿no? Entonces, está claro lo que es una sociedad anónima, es una empresa que se, que, se, que se crea con el objetivo de generar un negocio por parte de unos accionistas que tendrán unos derechos de voto y unos derechos económicos. La diferencia de las empresas cotizadas es que esos derechos de voto y esos derechos económicos que están conformados en acciones son intercambiables libremente. Es decir... Los mercaderes iban a la bolsa de Ámsterdam y si tenían en su posesión un certificado de acciones, que es esto, esta, esta es una, la primera acción de una empresa española y este es el Columbus Southern Railway Company, otra americana. Estos certificados, el, el, el ser poseedor de estos certificados, demostraban que ustedes eran poseedores dueños de parte de una empresa y podían ir a la junta de accionistas, etcétera, etcétera. Lo que hacían, la bolsa de valores simplemente es, yo con mi certificado, en aquel entonces era con certificados físicos, ahora básicamente lo tenemos todo en el teléfono móvil o en el computador, iba a la bolsa de valores decía, yo tengo este título, quiero venderlo. Y si hay compradores, van a intercambiar el precio y ese precio será libre entre las dos partes, es decir, Ustedes cuando constituyen la empresa pueden poner mil quechales cada uno, pero esa empresa el año que viene a lo mejor no vale mil quechales que era el capital social inicial, a lo mejor vale 200.000. ¿Por qué? Porque ya ha empezado a tener beneficios. Por X razones o lo ha perdido todo y vale cero. Que ustedes compren a un precio de mil quechales no significa que vayan a recuperar mil quechales. ¿Vale? Por eso es riesgoso. Por eso se llama renta variable. ¿Vale? Se llama renta variable... Porque la renta que se puede obtener es variable, no es fija, no es una promesa, es un riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las acciones? Las acciones, tal como explico aquí, es un activo financiero que representa una parte ilícita del capital de una sociedad. ¿Cómo empieza el proceso de montar una sociedad? El proceso de montar una sociedad empieza con la venta de acciones a inversores. Yo tengo una idea de inversión, vengo a ustedes, se la vendo y le digo... le ofrezco entrar a esta empresa a mí que echarles la acción. Así es como empieza. Yo capto ese dinero en mi empresa, hago lo que les he dicho que iba a hacer, con la esperanza de que en el futuro tengan beneficios que yo pueda repartir con ustedes. Si, imaginando que yo soy el, el que lleva la empresa. Y si no lo hago, y ustedes tienen eh, la mayoría de, de los votos, eh, pueden elegir cambiar a la directiva. Imagínense que yo soy el directivo de esa empresa que hemos constituido, pero la mayoría de de votos, las tenéis ustedes, me podéis cambiar. ¿Vale? Funciona como un sistema democrático, que, pero que no es un, un, una persona un voto, es una acción un voto. Cuanto más acciones tienes, mayor control tienes de, de las empresas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando en una empresa normal, qué pasa cuando un socio se quiere salir? Se lo tiene que decir a los otros socios, ¿Sí? Los otros socios a lo mejor le, le dirán, pues no, es que yo al precio que me quieres vender las acciones, yo no te quiero vender. Esa persona está muy limitada, no tiene liquidez su acción, es decir, no puede convertir su acción en algo líquido, en dinero. Es muy difícil, porque imaginaros una empresa que no cotiza, que el, sus acciones no, no se intercambian libremente, cómo de difícil, imaginaros que ustedes tienen un restaurante y dicen, mira, voy a vender el 20% de mi restaurante, ¿quién se lo va a comprar? Nadie. ¿No? O mucho, si, si venden el 100% del restaurante, sí, pero a lo mejor un 20%, ¿quién? Nadie. ¿Verdad que no? En una empresa cotizada, pasa sí que pasa. ¿Por qué? Porque tienes un mercado de valores, que es lo que hemos visto antes, en el que tú puedes ir. Entonces, era físicamente, ahora electrónicamente, y decir, tengo tantas acciones, las quiero vender. Y hay compradores que dicen, quiero comprar tantas acciones. Y se ponen en común. ¿Vale? No hace mucho, no hace ni 30 años, las bolsas de valores seguían siendo como aparecen en las películas. ¿Alguno de ustedes ha visto la película The Wolf of Wall Street o la película Wall Street? El dinero nunca duerme. ¿Habéis visto estas películas? Que salen gritando y operadores llamando por teléfono. Compra esto, vende lo otro, Confírmame la, la, la transacción. ¿Lo habéis visto? Eso era. No, no hace mucho. No hace mucho que se reunían todavía en una plaza. Ahora Wall Street es no hay nadie. Son solo ordenadores. Pero entonces se gritaban. Oye, tengo un cliente que quiere comprar acciones de... Panacot Steel a 100 dólares. ¿Alguien las quiere? Yo tengo un cliente que las quiere comprar. ¡Pum! Cerramos la transacción. Así era. Y aquí más exagerado, porque aquí iban con certificados de papel. ¿Vale? Ahora es todo electrónicamente. Tú pones una orden, yo quiero comprar tantas acciones de Apple a este precio. Y si alguien te las quiere vender, ¡pum! Se cruza la orden, tú tienes las acciones de Apple y le desaparecen de la cuenta del, del resto. O sea, sencillo, ¿no? Hasta ahora sencillísimo. Estamos hablando de empresas, empresas que hacen cosas. ¿vale? Y ahora les voy a preguntar, y por favor sean participativos, si no me, me voy a aburrir hablando aquí. ¿A cuántos de ustedes les eh, utilizan Instagram? Levanten la mano. Muchos. ¿Creen que es un negocio rentable? Levanten la mano si piensan que es rentable. Se dedica a la publicidad de Instagram, por si no lo sabían. ¿Cree que Instagram lo va a hacer bien en el futuro? ¿Va a seguir creciendo? Levanten la mano quien crea que Instagram va a seguir ganando dinero en el futuro. ¿Y por qué no son accionistas de Meta? Meta es la empresa que es dueña de Instagram. Si creen que Instagram tiene un buen producto, gana dinero y va a seguir creciendo en el futuro, ¿por qué no se convierten en accionistas? Porque en lugar de ser consumidores no son empresarios. Pueden serlo. ¿Saben cuánto cuesta comprar una acción de meta? 180 dólares, lo que se gastan en Plus todos los fines de semana. Más o menos. Una botella de Plus vale lo mismo que una acción de meta. Los beneficios de comprar la acción de meta son mucho mayores a la resaca que vais a tener, o la goma que decís aquí, que vais a tener de ir a, por ir a Plus. ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen ordenadores de Apple? Son absolutamente inútiles, no sirven para nada, pero son bonitos, ¿verdad? No sirven para nada, solo si son diseñadores. Si son diseñadores se lo, se, lo, se lo permito, pero para el resto no sirven para nada. Es una empresa que gana unos márgenes terribles porque hay gente que por tener la manzanita, y les habla a alguien que tiene la manzanita, ¿vale? yo también soy víctima de, de, de, de esa empresa, alguien que por tener la, la manzanita se cree más cool ¿no? y paga un sobreprecio. Mira las características técnicas del computador Apple y miran las características técnicas de un ordenador de, que lleva Windows. La mitad de precio es mejor el de Windows. Pero nos compramos la manzanita. ¿Qué poder de marca tiene esa empresa? Enorme. ¿Qué márgenes gana esa empresa? Enormes. O sea, Apple, por ejemplo, en, en, en los teléfonos, no vende ni el 20% de los teléfonos a nivel mundial. Y genera más del 50% de los ingresos de, de, de ventas de teléfono a nivel mundial. Porque en lugar de comprar Macs, y perdona que, que, perdona que insulte a los Macs, pero que son malos, no os hacéis accionistas, porque decís, uy, aquí la gente está dispuesta a pagar, me lo invento, el doble por un computador Apple que un, que un ordenador normal con las mismas características y la gente está dispuesta a pagarlo. Yo quiero ser accionista de esa empresa. ¿Cuánto cuesta comprar una acción de Apple? Apple sí que no la controla, no sé cuánto está cotizando. Pero pueden pensar en cualquier empresa que se les ocurra. Microsoft, que prácticamente tiene, aparte de, de los Mac, prácticamente tiene el monopolio de los sistemas operativos. Usted pagan todos los años por el sistema operativo. Sin quejarse. Y ahora seguramente pues, ustedes tienen el sistema operativo que le permite tener la universidad, que se lo... pero lo paga la universidad. ¿Cuánto le cuesta a Microsoft vender más, vender un sistema operativo más? Cero. Ya está hecho. Ganan una, una cantidad de dinero inmensa. ¿Por qué no ser accionistas de Microsoft? Pueden pensar cualquier empresa, cualquier empresa, cualquier marca de ropa. ¿Ustedes les gusta Zara? ¿Saben que Zara se llama Inditex en realidad? ¿No? Que es una empresa eh, española, dueña de eh, propiedad de Amancio Ortega. Pero es una empresa cotizada. Porque en lugar de irse todas las semanas de compras, no son accionistas de Zara. Con los dividendos, ¿saben lo que es un dividendo? Las empresas tienen beneficios y las empresas pueden elegir repartir esos beneficios entre sus accionistas. Eso es un dividendo. Entonces, ustedes compran acciones de Zara, bueno, de Inditex, y cada año le van a dar un dinero. cómprese la ropa con el dinero que le dan con dividendos. Mientras que su patrimonio siga creciendo. ¿Vale? Pues ahora que ya entiende más o menos qué es la bolsa, la bolsa no es las películas, la bolsa no es ahora compro esto, ahora compro lo otro. Yo que gestiono ahora 13 millones de euros, yo no estoy mirando gráficos ni estoy gritando. Yo estoy todo el día eh, en el CHH leyendo. Hay una pequeña mesita que lleva mi nombre y ahí estoy todo el día leyendo. Lo único que estoy haciendo es analizando empresas. Pero hoy les voy a demostrar un método mucho más sencillo de invertir, no tienen que ser yo. Mucho más sencillo, con evidencia matemática y estadística de cómo ser millonarios cuando se jubilen. Millonarios, con muy poco dinero. Ahora lo vamos a ver. Vamos a avanzar. Ya he, ya he explicado lo que es la renta variable. Aquí está el caso de Inditex, que les he dicho. Inditex tiene una capitalización bursátil de, de 78.000 millones de, de euros. ¿Eso qué significa? Que si es Inditex está cotizando a 25 euros, creo que está cotizando, no me acuerdo, y tiene X millones de acciones en circulación, Si multiplican el precio de la acción. Que para saber el precio de la acción de una empresa tienen que poner en Google cotización, nombre de la empresa y le sale el precio de la empresa. ¿Vale? Pues Inditex vale en bolsa 78.000 millones de, de euros. Esta empresa empezó en Galicia, en un pequeño pueblo, con un taller en el que Amancio Ortega cosía a mano pantalones. Imagínense la riqueza que hubieran tenido ustedes si cuando salió a Bolsa en los años 90 hubieran invertido en Index. Esa empresa empezó valiendo cero y ahora vale mil millones de dólares, de euros. Ahora vamos a las estadísticas y me diréis, pero bueno, eso de invertir en Bolsa es muy difícil, es muy arriesgado. Yo sí miro lo que hacen las cotizaciones, hacen para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Bueno, pues aquí tienen los últimos 200 años de historia, el mercado americano. ¿Qué es lo que ven? una línea ascendente. ¿Por qué? ¿Qué empresas cotizan en bolsa? Las más grandes. ¿Y por qué son grandes? Porque son exitosas. Y si son exitosas, ¿qué va a pasar con su valor a lo largo del tiempo? Va a crecer. Son empresas buenas, y por el hecho de ser buenas son grandes, y por el hecho de ser grandes cotizan, y por el hecho de cotizar van a seguir creciendo. Porque las empresas, ¿por qué cotizan? Las empresas cotizan por tres razones. Voy a ir rápido, que me han dicho que me he enrollado demasiado. Cotizan para conseguir financiación. ¿vale? Porque es mucho más fácil conseguir financiación. Cotizan para conseguir talento. ¿Ustedes qué prefieren trabajar? ¿En una empresa que cotiza o en una que no cotiza? En una que cotiza. ¿Por qué? Porque las empresas que cotizan pagan parte del salario a sus empleados en acciones que cotizan. Y se pueden hacer ricos. Meta... Por ejemplo, todos los trabajadores que empezaron a trabajar en Meta son multi, multi, multimillonarios. Entonces, cuando alguien quiere captar talento, cotiza, porque va a captar el mejor talento a nivel mundial. Los mejores ingenieros automovilísticos del mundo, ¿dónde trabajan? En Tesla. ¿Sí o no? Pues captan talento. Y la tercera razón es para captar financiación, porque si un banco tiene que elegir entre darle financiación a una empresa que no cotiza y a una empresa que sí cotiza, le va a dar financiación a la que cotiza. ¿Por qué? Porque si esa empresa no puede hacer frente a los pagos de esa deuda, el banco se va a quedar con unas acciones que puede liquidar. Entonces, el riesgo de impago es mucho menor. ¿Vale? Pero ahora vemos este gráfico. Fijaros. Depresión. Cada punto de estos es una crisis económica. Todas estas líneas grises, que no sé si ven... Crisis económica, crisis económica, crisis económica, crisis económica. ¿Qué es lo que pasa? El mundo siempre va mejor. ¿Cuántos de ustedes creen que el mundo va mejor o va peor? A mejor, voten. Ni la mitad. Pero ahora les voy a obligar a leer un libro que se llama Factfulness. Es pequeñito. No, no tiene nada que ver de finanzas. Nada de finanzas, lo ha escrito un médico. Factfulness es, te pone 10 conjuntos de datos que te demuestran que el mundo va mejor y siempre va a ir a mejor. ¿Vale? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos un sesgo psicológico a pensar de que cualquier tiempo pasado era mejor. Es mentira. Mentira. Eh, leeros este libro de un médico buenísimo. ¿vale? Entonces, el mundo va mejor. Las empresas grandes van a ir a mejor. El hecho de que sean grandes, lo que he dicho, se retroalimenta. ¿vale? Y ahora os voy a hablar rápidamente de lo que son los índices de valores. Los índices de valores, por ejemplo, el SP500, ¿vale? es un índice, como una cesta, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y curiosamente, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos son las 500 empresas más exitosas del mundo. Ford, General Electric, Tesla, Meta. Meta es Facebook, ¿vale? pero se llama Meta. Apple, Microsoft. Procter Gamble, ¿alguien conoce Procter Gamble? ¿Con quién se limpian los dientes? Con Oral-B, ¿sí o no? Eso es de Procter Gamble. ¿Con qué se depilan? Con Gillette, Procter Gamble. O sea, Procter Gamble es la empresa más grande de consumo básico del mundo. Todo lo que vayan a ir a comprar de limpieza personal, prácticamente, las mejores marcas, Procter Gamble. Invertir en Procter Gamble es decir que la gente se va a lavar los dientes en el futuro. Y yo espero que en el futuro la gente se vaya a lavar los dientes. ¿No? O para los más caqueros, Luis Vuitton, ¿os gusta? ¿No os gusta Louis Vuitton? Que os venden bolsos con un 95% de margen. Es decir, les cuesta 5 dólares, te lo venden a 100. Y, y, lo, y están dispuestos a pagarlos. ¡Qué buena marca, qué, buen, qué buena empresa! Poned, yo os invito a que pongáis en vuestro móvil cotización Louis Vuitton. Y miréis la gráfica. El, el dueño de Luis Vuitton eh, hace dos semanas era la persona más rica del mundo. Renault se llama, es un francés. Bueno, no me voy a enrollar más. ¿Por qué invertir en la bolsa de valores? Hay distintos activos para invertir. ¿vale? Está la renta variable, la renta fija, el oro y el dólar. Este es el rendimiento de cada uno de esos activos desde 1802. La bolsa de valores es la mejor. Y ya no les digo que sean ustedes tan listos como para seleccionar qué empresas inviertan en un índice. El SP500. Y ahora después les daré una prueba de por qué es bueno. Pero como ya me, ya me he despistado demasiado, he hablado demasiado, voy a ir más rápido. Aquí lo que ven en este gráfico es que invertir con éxito en la bolsa de valores no depende de la cantidad, sino del tiempo. Esta es la desviación estándar de los rendimientos si se invierte a un año, a cinco años, a diez años o a veinte años. ¿Esto qué significa? Que a veinte años es imposible perder. ¿Vale? Todo depende del plazo. Habrá crisis, habrá guerras, habrá de todo. La bolsa de valores, el SP500, el, el SP la bolsa de valores de Nueva York, ha dado un 9% de rentabilidad al año los últimos 200 años. De media. Con dos guerras mundiales, con la guerra de Vietnam, con la pandemia, con todo. 9% al año. Y esto me lo voy a saltar. Y esto es una, eh, es una anécdota. El factor psicológico es lo más importante. O sea, invertir en una bolsa de valores y olvidarse de ese dinero es lo más importante. Peter Lynch ha sido el mejor gestor de fondos de la historia. Durante un periodo de 13 años consiguió un 29% anual. ¿Vale? Eso es empezar con 25.000 dólares y acabar con un millón en 13 años. ¿Saben de media los inversores del fondo de Peter Lynch cuánto dinero ganaron? ¿Qué rentabilidad sacaron de media los inversores de Peter Lynch? Negativo. Porque cuando el fondo subía, invertían. Y cuando el fondo bajaba, desinvertían. Y hay que hacer lo contrario. Entonces, si usted quiere ser mejor que el 99% de los inversores a nivel global, mejor que el 99% de los inversores a nivel global, lo único que tienen que hacer es invertir en la bolsa de valores americana y dejar el dinero como perdido. En lugar de salir cuatro fines de semana, salgan uno o dos. Y el resto a la Bolsa de Valores. Y ahora, les hago esta pregunta y, de, y con esto vamos a acabar. ¿Cuánto dinero hay que ahorrar al mes en dólares? No me, no me manejo con todavía. Para jubilarse millonario. Empezamos a ahorrar a los 20 años, que supongo es la edad media de los que hay aquí. A los 20 años se empieza a ahorrar. Nos jubilamos a los, a los 70, porque como la esperanza de vida va a aumentar muchísimo, ustedes se van a jubilar a los 70. ¿vale? De los 20 a los 70... ¿Cuánto dinero hay que ahorrar para ser millonario? Díganme números, al mes, en dólares. Ah, ¿ya, ¿ya habéis estado en alguna conferencia mía? Ah, 100 dólares al mes. ¿Ustedes pueden ahorrar 100 dólares al mes? Se puede ahorrar, si pagando lo que pagan por la universidad no son capaces de ahorrar 100 dólares al mes, están bastante jodidos. ¿No? Vamos a hacer la prueba. Esto que muestro aquí es una calculadora simple, ¿vale? Ustedes pongan en, en Google calculadora capitalización compuesta. La primera página que les sale es esto, ¿vale? Entonces, capital inicial. He dicho 100 dólares al mes. Esto está en años. ¿Cuál será el capital inicial? 1200, ¿no? ¿Y cada año cuántos dólares añadiremos? 1.200, ¿no? De 70 años a 20 hay 50 años de ahorro, ¿sí? Y el rendimiento que ha dado la bolsa, de forma anual, medio. No significa. Hay, meses... hay años que están menos 20 y hay años que están más 60. De media, si lo mantienes a largo plazo, un 9%. 1.155.000 dólares. Con 100 dólares al mes. No tienen que hacer nada más. Y me diréis, ah, pero Edgar, a lo mejor en los tiempos pasados fueron mejores. Ahora no va a dar un 7. Ahora, ahora no va a dar un 9, va a dar un 7. Bueno, ok. Medio millón. Yo creo que con medio millón, si ustedes ahorran 100 dólares, están bien servidos para la jubilación. ¿No? Ok. Ahora les voy a decir una cosa. ¿Qué pasaría si les digo que sus papás les deben 100.000 dólares? De media. ¿Se lo creen? A los 20 años. Sus papás les deben 100.000 dólares. Han tomado una decisión durante su vida equivocada. Que si lo hubieran tomado correctamente, ahora ustedes tendrían 100.000 dólares. ¿Se lo creen? Una de las cosas que más me gusta a mí al venir a la universidad es ver el parqueo de los estudiantes. Que hay mejores coches que el de los profesores, lo cual no habla muy bien de los profesores. Carros bonitos, nuevos. Yo he hecho una, una, una estimación que de media los carros cuestan 20.000 dólares. ¿Me aprueban esa estimación? Los hay que valen mucho más. ¿Sí o no? ¿20.000 dólares lo aceptamos? Entonces, sus, sus papás se han gastado de media, y lo siento para aquellos que llevan un coche de, usado baratito, lo siento, pero de media son 20.000 dólares, ¿no? Vamos a, a calcular 20.000 dólares. OK. ¿Qué hubiera pasado si sus papás, en lugar de comprarles, a los 18 años o a los 16, un carro de 20.000 dólares hubieran puesto ese dinero cuando ustedes nacen en el S&P 500, en la bolsa de valores. ¿Cuánto dinero tendrían ahora? Entonces es, al nacer, ¿vale? Ponen 20.000 dólares y no ponen ningún, ningún dólar más. ¿Durante cuánto tiempo? 9, eh, 20 años. 112.000 dólares. Eso es, el, eso es el coste de su carro. Si hubieran invertido 20.000 dólares al nacer, ahora ustedes tendrían suficiente como para comprarse el carro de 20.000 dólares y pagar 80.000 dólares de gastos de 4, 5, 6 años de la universidad. Díganle a sus papás que se han equivocado. Y ahora vamos a suponer que ustedes han aprendido la lección que he intentado dar esta, en esta conferencia y esos 20.000 dólares que se han convertido en 100.000 dólares, ustedes no se los gastan. Dicen, papá, no me voy a comprar un carro. ¿Vale? O, o me compro un carro, en lugar de 20.000 dólares me gasto 12.000 dólares, lo que me sobra de 100.000 dólares. Lo que me sobra de 100.000 dólares lo invierto en un carro. Y ahora tengo 20 años y tengo 100.000 dólares en la cuenta. ¿Sí o no? Y voy a ahorrar hasta la jubilación, 50 años. Siete millones y medio de dólares. Esa decisión de sus papás de comprarle un carro a los 20 años de mil dólares les ha costado a ustedes siete millones de dólares. Espero, y con esto acabo la conferencia, el próximo sábado no ver a nadie de los de aquí en plus. ¡A nadie! Ahorro, capitalismo y trabajo duro. No hay otra cosa.